Bienvenido Julen a la hora de Canelcobé. Eh, sí, bueno, buenos días. Que... Vamos a hablar de, de renta básica y vamos a empezar por el principio. ¿Qué se entiende Julen por renta básica incondicional? Bueno, una renta básica incondicional es un ingreso pagado por el Estado a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de determinado área geográfico eh, quieran trabajar o no quieran trabajar, es decir, incondicionalmente, eh, por el simple hecho de existir, ¿no? Y es un ingreso que permitiría garantizar la existencia material de toda la ciudadanía. Uh -huh. ¿Y qué diferencia hay, para que entendamos bien el concepto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una renta básica y otros instrumentos de redistribución de la riqueza, que, bueno, desde el, el inicio del estado de, del bienestar se han ido desarrollando, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la renta mínima de inserción o en la renta de garantía de ingresos, ¿no? Eso es, sí, bueno, hoy en día, eh, en el estado español, bueno, es un país eh, descentralizado en cuanto a los sistemas de rentas mínimas, las competencias, bueno, recaen sobre las eh, autonomías, y, bueno, en España, eh, pues cuando una persona no tiene ingresos, eh, ya sea porque no ha trabajado nunca o porque haya agotado las prestaciones contributivas que, que tengan o no contributivas, pues pueden acogerse a estos sistemas de rentas eh, mínimas. Es una renta garantizada que, bueno, siempre tienes que cumplir ciertos requisitos para poder acceder a ellas. Es decir, son condicionadas eh, a diferencia de la renta básica. Eh, estos programas en el Estado español tienen distintos nombres, eh, tienen diferentes eh, cuantías, distintos requisitos, ¿no? tienen distintos eh, accesos eh, en la forma también, eh, pero siempre comparten una característica en común y es que se dirigen a familias, normalmente a familias porque son por unidad de convivencia, que carecen de recursos económicos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Es decir, lo que tenemos hoy en día en el Estado español eh, son lo que se denominan en ciertos ámbitos como rentas para pobres. Rentas que se otorgan eh, una vez la persona potencialmente beneficiaria, pues ya ha demostrado a la administración que no puede cubrir sus necesidades básicas y otros cuantos requisitos que hay que demostrar. Y en teoría estas rentas mínimas eh, se crearon para pues, proporcionar unos medios temporales que permitieran cubrir una carencia de ingresos transitoria. Eh, junto a un proceso pues, de intervención social, activación laboral, etcétera, que en muchos casos, además, pues eh, pues bueno pues no son un incentivo para la búsqueda activa de empleo. ¿no? Sin embargo, la renta básica, como hemos dicho, eh, quita todas estas trabas administrativas, todo este, pues al final, un desnudarte a la administración, el hecho de decir soy una persona que estoy en situación de pobreza, mi familia está en situación de pobreza y, por lo tanto, necesito que el Estado me ayude eh, con pues, unos ingresos transitorios hasta que yo pueda eh, seguir y buscar eh, la vida eh, y unos ingresos para poder vivir. ¿no? La renta básica no, la renta básica es lo contrario, la renta básica actúa ex ante, entonces es un ingreso que se da a todas las personas por el hecho de ser ciudadanas suficiente para poder garantizar la existencia material y una libertad real y efectiva para esas personas. Por tanto entendemos que una de las diferencias es que la renta básica es individual va a los ciudadanos a cada a cada uno de ellos y eh, las rentas mínimas dependen en muchos casos de situaciones familiares o van a la, al núcleo familiar diríamos eh, existente no exacto ¿No? normalmente vamos las cuatro tres características que definen a la renta básica es la individualidad como decimos pues eso va a la persona y no va a una unidad de convivencia o a un núcleo familiar, es universal, es para todas las personas y es incondicional. Es decir, no eh, requiere de condiciones de cuánta cuánto patrimonio, cuánto dinero tengas, cuánto dinero puedas tener en un futuro o lo que muchas veces pues, eh, se usa también como ataque hacia la renta básica incondicional. No depende de que quieras trabajar, puedas trabajar o no quieras trabajar directamente. ¿no? Entonces, eh, bueno, esas son las, las diferencias más grandes y es lo que define la renta básica incondicional y además muchas veces se le añade también el adjetivo de suficiencia. Es decir, que sea una renta básica eh, suficiente para cubrir tus necesidades materiales. Una renta básica que te permita por lo menos vivir dignamente, que te dé una libertad para tú poder crear tu camino en tu vida. Uh -huh. Hablaremos más adelante de las objeciones eh, que, se ponen, que ponen en duda la viabilidad o la conveniencia de, de una renta básica, ¿no? pero antes me gustaría preguntarte eh, por la principal justificación ética y filosófica de la renta básica. ¿no? ¿Cuál sería eh, el principal sentido que tiene una una renta básica y que mm, has empezado a hablar en relación a, a otros tipos de, de, bueno, en este caso de ayudas, ¿no? Es, no sería bien, eh, bien entendida como una ayuda, sino como otra cosa muy diferente, ¿no? La renta básica. Digamos. Sí, bueno, una renta básica, eh, la verdad, en un marco filosófico existen varias justificaciones, pero... Eh, por la mayoría de las personas que conformamos la red de renta básica, la mayoría de las personas que defendemos una renta básica incondicional en España y yo también diría en gran parte del mundo, eh, bueno entendemos la renta básica como eh, o a través de una concepción filosófica republicana que, eh, bueno, pues más o menos, lo que quiere decir es que una persona nunca va a ser libre mientras dependa de otra persona para subsistir ¿no? entonces una renta básica lo que te hace, lo que te hace también he nombrado antes ¿no? eh, se entiende como un camino hacia la libertad un camino de no depender de otras personas para poder vivir, para poder edificar tu camino en la vida, ¿no? Una renta básica te da ese suelo del cual tú luego puedes partir sin tener que depender de otra persona, sin tener, si no quieres, que trabajar remuneradamente para otra persona, poder trabajar para ti o poder hacer trabajos voluntarios o trabajos de cuidado domésticos, etc., ¿no? Entonces una renta básica amplía, te da esa libertad para tú poder seguir, te da un suelo desde el que tú puedas edificar... Eh, tu camino en la vida y puedas elegir lo que realmente quieres hacer, ¿no? Hablamos de unos mínimos, ¿no? Siempre que hablamos de una renta básica, de, un, de, un, de una cantidad mínima que permita vivir dignamente, ¿no? Pero se me, se me ocurre también um, unos límites por arriba, ¿no? Una renta máxima, ¿no? en el, en, Estamos hablando de los ingresos en este caso, ¿no? Pero se insiste mucho en la renta mínima. ¿Por qué no...? Una insistencia igual en, en ese planteamiento, de limitar los ingresos de la gente que más renta acumula, ¿no? Yo creo, eh, yo puedo estar de acuerdo en que existe una necesidad de limitar los ingresos por arriba. El hecho de poder bueno grabar el 100% los ingresos a partir de, de X cuantía. Eh, además es una fuente de financiación clara para poder eh, financiar una renta básica aparte de que creo que es de justicia social de igualdad, de que no existan unas desigualdades sociales eh, tan grandes, tan asquerosamente ridículas como existen actualmente ¿no? eh, sí, por, por lo tanto eh, entiendo que también es compatible y probablemente diría que es necesario que a la vez de haber una renta básica eh, ...incondicional, a la vez de que haya también un salario mínimo interprofesional... ...mucho más alto del que hay ahora, no mínimo yo creo que debería de ser de mil euros... ...también exista una renta máxima y que, bueno, pues ayude a mitigar esas desigualdades que últimamente tanto se han incrementado con la crisis. También vemos cómo con la crisis pues, el número de multimillonarios ha incrementado exponencialmente. ¿no? Entonces sí creo que, bueno pues además de la renta básica, también hay otras medidas de política económica que habría que llevar a cabo adelante en la actualidad. Uh -huh. Te quería citar a Shakespeare. Hay una cita eh, que aparece en su obra El rey Lear, que sin saberlo y sin, y sin conocer la existencia como nosotros conocemos de esta reivindicación y de esta renta básica se aproximaba quizás a su espíritu ¿no? eh, Shakespeare dice algo así como que la distribución debería deshacer el exceso y cada hombre tener suficiente Daniel el clavo Shakespeare en el sentido de coincidir con los defensores de la renta básica que la renta en este caso, ¿el, ¿el dinero es un buen instrumento para que cada ciudadano tenga suficiente para vivir dignamente? Yo creo que sí, yo creo que dan el clavo. Y, y es que además creo que, que, que, que debería ser una obligación, un dere aparte de un derecho, lógicamente, no, pero una obligación del Estado el garantizar unas, una, un nivel de vida digno a todas las personas para que puedan vivir eh, de una manera en la que no tengan que mendigar, no, no tengan que ya no mendigar monetariamente mendigar un trabajo, no, no tengan que aceptar trabajos eh, remunerados semi-esclavos como está pasando en la actualidad ¿no? para eso sí creo que es muy importante eh, lo que hablábamos antes, el hecho de regular por arriba y regular por abajo crear una horquilla, lo que no podemos hacer es que no haya límites para para unos por arriba mientras los límites para otros muchas veces se encuentran en el cero ¿no? entonces, sí uh -huh. La renta básica, quizás es menos conocido, pero es una realidad en, en algunos lugares de, del mundo. En Alaska, por ejemplo, donde cada ciudadano recibe del Estado unos 3.000 euros aproximadamente. ¿no? En este caso, la financiación procede de un fondo de redistribución de los beneficios del petróleo. ¿Crees que sería posible financiar la renta básica? sin perjudicar el medio ambiente, <ríe> es decir, desligándola de los beneficios de las industrias y actividades económicas más contaminantes? Yo creo que no solo sería necesaria, sin, en, posible, sino que sería necesario desligarlo de, de a, aquellas acciones que, que perjudican y que, y que contaminan el medio ambiente, que al final es eh, bueno pues donde vivimos todos y todas. ¿no? Eh, sí, además creo y, y creo que es algo que, bueno, que que ya ha quedado demostrado que una renta básica incondicional se puede, se puede financiar de, de manera eh, que no destruya, por así decirlo, el medio ambiente como tal. ¿no? De hecho, muchas personas eh, defienden una renta básica incondicional eh, basado en elementos de decrecentismo. En, en la economía, ¿no? no del crecimiento por el crecimiento capitalista este al que estamos acostumbrados, sino la racionalidad, la sostenibilidad económica, etc. ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Alaska? Bueno, sí, Alaska financia una renta básica a través de un fondo permanente de Alaska, creado en el 81, hace ya muchos, muchos años. Eh, y lo que hace es, pues eso, decir, eh, tenemos unos recursos naturales aquí y estos recursos naturales deben ser repartidos entre toda la población. ¿Qué pasa? Que probablemente no sea lo más adecuado esos recursos naturales, pero bueno, ahí no, no me voy a meter ahora mismo. Entonces Alaska lo que hace es, a, al año, pues ve los recursos que hay y los reparte entre entre la población y a, a cada persona se le, se le otorga la, la cuantía. Eh, asignada ¿no? que además es bastante interesante porque a fin de año sacan como la lotería ahí en la, en la tele mm -hmm. cuánto, cuánto toca ese año a cada persona y bueno, lo interesante de Alaska yo creo más allá de cómo se financie, de si es suficiente no es suficiente, etcétera es que desde que se implantó la renta básica o llamémosle renta básica de Alaska eh, Alaska ha pasado de ser uno de los estados con mayor desigualdad de Estados Unidos allá por los 80, a ser actualmente uno de los estados con más igualdad en Estados Unidos. ¿no? Entonces vemos que realmente una renta básica incondicional, aparte de ser un elemento de libertad, de suficiencia económica, etc., de una, de una vida digna para las personas, también es muy, un elemento muy importante de redistribución de la riqueza entre, entre las personas y un elemento que reduce eh, seguramente, y bueno, varios estudios académicos eh, ya, lo, ya lo han demostrado así empíricamente que los subsidios que son universales reducen la pobreza mucho más que aquellos subsidios que van dirigidos directamente a ciertos colectivos. ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que de Alaska tenemos que aprender, más allá de cómo se financia, tenemos que aprender o nos tiene que dar una idea de cómo funciona una renta básica eh, realmente incondicional, aunque no sea suficiente en la redistribución eh, y en pues conseguir unos niveles de vida eh, más dignos para las personas y con una menor brecha entre gente rica y gente pobre. Uh -huh. Así como hemos hablado ahora mismo de Alaska, te propongo que hagamos también una pequeña, al menos una de las preguntas la dediquemos a Suiza, ¿no? porque en Suiza hace unos años, como sabes, se rechazó en referéndum la implementación de una renta básica, ¿Por qué motivos, si es tan positiva, así como uh, tú expones, ¿no? Uh, ¿por qué motivos fue rechazada la renta básica en Suiza? ¿Cómo debemos entender lo que pasó allí? no? Bueno, ante, ante, ante todo yo creo que hay que dejar claro también que Suiza es uno de los países más conservadores del mundo. Suiza, eh, hay que ver que las, las, las especificidades de ese país para entender también cómo fue... El referéndum, ¿no? Bueno, en Suiza estuvo muy bien, en, en junio de 2014, creo que, que fue, se realizó un referéndum que sacó, pues casi un 25% de votos favorable a una renta básica. Yo ahí creo que, bueno, pues es un poco chocante cuando la primera vez que vas a hacer un, un referéndum por una renta básica, la cuantía de la renta básica la estableces en los 2.250 euros, ¿no? Que es una cuantía bastante, bastante alta en un principio como para bueno, pues que la gente se decante por el sí, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, que bueno, más o menos sería el umbral de la, de la pobreza o la suficiencia en Suiza, ¿no? Eh, ahí lo que pasó es que, bueno, todos los medios de comunicación, todos los partidos políticos, etcétera, estaban haciendo una campaña salvaje en contra, en contra de la renta básica para el referéndum. No había nadie que apoyase esa, esa renta básica, que apoyase un sí en el referéndum, ¿no? Entonces, pues lógicamente ya sabemos cómo funcionan. Eh, los medios de comunicación, los partidos políticos potentes y sabíamos desde un principio que sacar adelante este referéndum era muy difícil. Sin, sin embargo, sí hubo algo muy bonito y vimos cómo eh, el tema de la renta básica incondicional, pues puede llegar a ser una carrera de fondo. Cuando empezaron eh, con con la campaña, la intención de voto, las encuestas daban que una intención de voto favorable para la renta básica estaría en torno al 10%. Y cada vez que la, la campaña iba hacia adelante, pues al final vimos que el sí llegó hasta el 23%, habiendo incluso barrios en Zurich o en, otros, en otras ciudades de Suiza, donde el 50%, eh, fue más del 50% el apoyo a la renta básica. ¿no? Entonces, hay cosas muy interesantes a analizar en el referéndum de Suiza, eh, pero sin duda una cosa muy importante... Eh, que, nos, que nos enseñó es que la pedagogía en el tema de la renta básica es, es muy necesaria. Porque la renta básica, eh, si tiene uno, tendrá defectos, pero uno de sus mayores defectos es que es muy, muy fácil de ridiculizar. Entonces eso pues, eh, hizo mucho, mucho daño en el referéndum suizo, pero de todos modos yo sigo creyendo que eh, lo que pasó en Suiza es una gran victoria porque subir del 10 al al 23% del sí, eh, pues yo creo que, que, que fue muy muy importante, ¿no? Y ahora, eh, de hecho, un pueblo de Suiza acaba de, eh, bueno, acaba de meterse, todavía no se ve muy bien cómo se va a financiar, etcétera, ¿no? Pero la posibilidad de que haya una renta básica de unos 2.000 euros para sus ciudadanos. ¿no? Uh -huh. Ahora hablamos, habla, hablabas de, del caso de, de una ciudad en Suiza, ¿no? Que va a hacer un, una, un proyecto, supongo, piloto, ¿no? Pero hay también otras regiones, en, en, concretamente en Europa, interesadas en, en, en implementar, al menos de forma eh, práctica, una renta básica un, como proyecto piloto. ¿no? Um, tengo entendido que hay algunas zonas, por ejemplo, de Holanda y Finlandia, que tienen esos planteamientos y ese objetivo. ¿no? ¿Cómo valoras los avances en la implementación de la renta básica a nivel global? ¿Qué posibilidades ves? de su implementación en el Estado español o quizás en alguna ciudad, por ejemplo, Barcelona. Bueno, eh, sí, eh, eh, ahora está habiendo, bueno, mucha gente denomina un boom de los proyectos piloto, no de los experimentos en la renta básica y, bueno, es verdad que tenemos que tener cuidado con los experimentos porque los experimentos tienen, tienen muchos fallos que que normalmente nos van a dar ciertos datos de cómo funciona una renta básica, pero nunca nos, nos va a demostrar empíricamente lo que, lo que es una renta básica, ¿no? eh, qué efectos tiene sobre la ciudadanía. En Europa, como decías, está eh, Holanda eh, con, con algunos proyectos piloto, en Escocia se van a hacer cuatro ciudades también, entre las que están Edimburgo y Glasgow, por ejemplo, en Finlandia ahora a finales de este año va a acabar después de dos años el proyecto piloto que se ha llevado allí que bueno pues es bastante interesante porque cada gobierno depende del signo que sea busca una cosa u otra en el proyecto piloto no por ejemplo el gobierno finlandés que implementó el, el proyecto piloto en finlandia eh, es un gobierno de centro derecha y cuál era el qué es lo, cuáles son las variables por así decirlo, lo que estaban buscando no pues si una renta básica eh, incentiva la búsqueda activa de empleo o no, por ejemplo, en comparación con los subsidios condicionados que tenemos actualmente uno de los resultados que probablemente vaya a dar, que ya han salido algunas entrevistas, etc., es precisamente que incentiva una búsqueda activa de empleo. Lógicamente, porque tú con una renta básica, si consigues un empleo, no tienes miedo a que te vayan a quitar, que al final ganes lo mismo a final de mes y te quiten el subsidio condicionado que estás cobrando en la actualidad, ¿no? porque la renta básica es una prestación acumulativa que, por lo tanto, puedes tener dos tipos de renta diferentes o más. Entonces, bueno... Yo creo eh, que, que los proyectos piloto, aunque tengan muchos fallos, eh, están siendo bastante necesarios, sobre todo porque los están haciendo países en a los que a, a los que nuestros políticos muchas veces les gusta mirar, ¿no? En Finlandia, por ejemplo, este Finlandia, por ejemplo es el modelo. Claro, es el modelo a seguir, ¿no? Mm. Donde la, la privada es cero. Entonces, eh, claro, y... Que, que en Finlandia se ha hecho un experimento de, de renta básica, lo que ha hecho precisamente es que de la renta básica se esté hablando en todo el mundo ahora. En este último año se ha hablado más de renta básica que lo que se ha hablado en toda la historia anteriormente. No, son datos realmente escalofriantes, no pero son pues desde el referéndum de Suiza, eh, la ola que subía con la renta básica y ahora con los proyectos piloto. Eh, al final nos están dando señales de que una renta básica realmente... Tiene que venir, tiene que venir sí o sí Y veremos al final quién, quién la trae Si la trae un gobierno más de derechas O si la trae un gobierno más progresista Y, y de izquierdas Lo que decías de Barcelona, perdona, sí, perdona te, iba, te iba a repreguntar sí, Porque no, me interesa mucho No soy político si de esas que va que, que a dar ¿no? respuestas este eh, Sí, bueno, en Barcelona De hecho hay un proyecto piloto Ahora mismo eh, Que se llama el Bem Income Y bueno, es un bueno, es un proyecto bastante complicado, tiene una complejidad eh, muy grande porque combina eh, cuatro políticas. Eh... Pasivas, perdona, sí cuatro políticas pasivas y cuatro políticas activas, ¿no? Entonces, eh, hay gente eh, que recibe realmente una renta básica como tal, más o menos la mitad de las mil personas que, que están dentro del proyecto, y hay otras personas que reciben un dinero, pero a cambio tienen que hacer, pues, eh, trabajos para la comunidad, o tienen que renovar su vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, eh, lo bueno de esa complejidad del proyecto que se está haciendo en Barcelona es que luego va a haber muchas variables, va a haber muchos datos para, para esos locos estadísticas, estadistas que les gusta jugar con los datos, ¿no? para ver realmente qué, qué es lo que más funciona, cómo se... Cómo se bueno, se juntan unas variables con las otras, qué efectos tiene. ¿no? Y además de eso, lo que también es muy importante es que hay un grupo de control de otras mil personas, igual que la gente que está participando activamente en el proyecto y que se podrá comparar también eh, pues bueno cómo, cómo funciona un grupo de control con las ayudas actuales y un grupo que está participando activamente con, con una uh, renta básica, condicionada entre comillas sí <risa> <risa> bueno un auténtico experimento social ¿no? este sin caso. duda sin duda la verdad que, que bueno que lo llevó a cabo la, la administración de, de Ada Colau con ayuda de, de un proyecto europeo y, y realmente es muy, realmente muy interesante ver los resultados que pueda dar dentro de Dentro de poco, ¿no? Dentro ¿No de... Sal, saldrán algunos resultados eh, por la mitad del proyecto, pero al proyecto le queda todavía año año y pico. Año y pico. Uh -huh. Si te parece bien, eh, una vez hemos hecho eh, bueno, una incursión en, en, en el sentido de la renta básica y también en algunas experiencias eh, en, en marcha, eh, poder eh, repasar también un poco los orígenes de la idea de la renta básica y un poco su evolución histórica, ¿no? ¿Cuáles son los orígenes de la renta básica? ¿Son unos orígenes filosóficos? Porque a menudo se cita como precursor al pensador humanista inglés Thomas Moro y a una obra de referencia, Utopía. ¿Es correcto remontar los orígenes de esta idea hasta el siglo XVI? La mayoría de, de autores y autoras que, que escriben sobre, sobre la historia de la renta básica normalmente se suelen remontar al siglo XVI, eh, como has dicho con, con el humanista inglés Tomás Moro y luego un humanista español también que era Juan Luis Vives. Eh, pero bueno, sobre todo Tomás Moro, Utopía, cuando lo sacó en, en 1516, ahí había eh, una charla interesante, ¿no? que más o menos... Eh, estamos hablando aquí también de ayudas condicionadas, ¿eh? pero pero bueno eh, para ponernos un poco en contexto Tomás Moro eh, argumentaba, le preguntaban eh, decía un creo que era un cardenal o, o algo así decía, joe, es que eh, está habiendo muchísimos robos y nosotros como castigo los llevamos a la plaza del pueblo y, y lo, los decapitamos ahí o, o lo que sea, ¿no? Y la gente no, no, no para de robar e incluso incrementan los robos aún viendo cómo castigamos a tanta gente en la plaza del pueblo, ¿no? Entonces, Tomás Moro lo que argumentaba es que para acabar con los robos, eh, que era más, lo que era más útil probablemente habría que pensar en eh, otorgar a toda la ciudadanía eh, unos medios de subsistencia para que no tuvieran que convertirse en ladrones, para que no tuviesen que robar y porque posteriormente, pues como castigo, eh, acaben colgados en la plaza del pueblo. ¿no? Entonces, claro, eh, es que a nosotros yo creo que hoy en día nos parece muy lógico, ¿no? pero para acabar con los ladrones o con los robos, un castigo eh, probablemente sea menos útil que otorgar, dotar de unos medios de subsistencia dignos ...a la persona para que no tenga que robar en su vida... ...para poder comer o, o bueno para que no tenga que hacer malabares... ...para poder, eh, si tiene la suerte de poder estar en un piso... encender la calefacción en, en invierno, ¿no? Entonces, sí, bueno, nos, nos remontaríamos eh, en este sentido... ...a Tomás Moro y, y a Juan Luis Vives, yo creo. Uh -huh. Estamos hablando con Julien Boyain... ...y estamos hablando de renta básica... ...y ahora continuamos con el repaso de los orígenes de la idea y su evolución histórica. Y estamos unos siglos después del XVI, otros pensadores, eh, como el republicano Thomas Paine, contribuyeron a legitimar la idea de un ingreso de subsistencia. ¿Qué proponía exactamente Thomas Paine? Sí, eh, bueno, Paine, eh, o el debate este que, que se dio a finales de, del siglo XVIII, eh, al calor de la Revolución Francesa, no eh, este debate teórico eh, se basaba en la naturaleza eh, igualitaria de, del concepto ¿no? que, que se usaba eh, allá, había distintos conceptos, distintos términos, incluso hoy en día no nos ponemos de acuerdo, pues eh, <risa> menos en, en el siglo XVIII. También. Sí, entonces, eh, este, esta naturaleza igualitaria, este concepto, eh, no, se describía por los defensores como una forma eh, de recompensa justa pues por la apropiación de bienes comunes eh, ...por parte de una minoría privilegiada, ¿no? Y, y aquí Payne, eh, lo que decía, sacó un libro que se llamaba eh, Justicia Agraria en 1796... Eh, ...argumentaba que, bueno, que los orígenes eh, de la propiedad y, y el hecho de que la tierra... ...bueno, pues eh, que la tierra es una propiedad común de, de toda la humanidad, ¿no? Y, y él lo que decía es que la tierra, una vez es cultivada, ese valor añadido es lo que realmente se convierte en propiedad individual, pero no la tierra en sí, porque la tierra es de todos y de todas, ¿no?, porque no tiene propietario alguno originalmente. Y entonces lo que decía, y me vas a permitir citarlo eh, textualmente, porque así no tergiversa nada, él decía que cada propietario eh, de terrenos cultivados adeuda a la comunidad una renta del suelo, y decía, porque no conozco un término mejor para expresar la idea, por el terreno que ocupa. Es decir como el suelo, como la tierra, como los recursos naturales que tenemos son de todas las personas, lo que habrá que hacer es repartir esos recursos entre todas las personas. Cuando tú ya creas, cultivas esa tierra, por ejemplo, y creas un valor añadido, ese valor añadido sí te pertenece, pero la tierra en sí no, porque uh -huh. es de todos y de todas. Uh -huh. La idea continúa su evolución y en el siglo XIX encuentra acomodo en algunos socialistas utópicos, ¿no? Estamos pensando, por ejemplo, en Charles Fourier y también en Joseph Charlier. Um, sobre todo en este segundo autor, ¿no? Podías explicar cuál era su propuesta? Uh, específicamente o sobre todo la de Charlier, que era un discípulo de, de Fourier, ¿no? Dentro de, del marco de, del socialismo utópico, ¿no? Sí, uh, bueno... Uh... Fourier, al fin y al cabo, también eh, él lo que decía era una renta condicionada, más o menos, y en especie, lo que más o menos decía era eh, que la gente que no tuviese dinero suficiente pudiese ir a un hotel a vivir ahí, a pasar esa, esa época eh, transitoria, ¿no? Eh, pero bueno, eh, Charlier, ahí yo creo que podemos remontarnos a la primera eh, a, o al primer concepto parecido a una renta básica tal y como la entendemos, en la actualidad, pese a que no fuese eh, monetaria, eh, perdón, perdón, no, sí, claro, eh, era monetaria, y él lo que decía era un concepto bastante parecido a lo que argumentaba Paine unos, unos años antes. Charlier sacó eh, su libro en el que defendía el dividendo territorial en 1848, justo a la vez que, que Marx escribía su, su manifiesto comunista, y los dos libros eh, se escribieron en en Bruselas, y él decía que toda persona pues tenía un, un de, el derecho a un dividendo territorial que correspondiese al valor per cápita del territorio nacional eh, y los recursos naturales del mismo. Es decir, lo que hablábamos un poquito antes, eh, el territorio nacional, las tierras de una nación y los recursos naturales de una nación tienen que ser divididos en partes iguales por toda la ciudadanía. Uh -huh, uh -huh. Y, bueno, esto es lo que podemos empezar a entender como eh, el primer la primera definición de, de renta básica, donde por lo menos la mayoría de autores y autoras se basan para, para dar comienzo a la, renta, a, a, a la historia de la renta básica como uh -huh. tal. Y ya en el siglo XX encontramos especialmente un autor eh, dentro del ámbito de la filosofía y el pensamiento del renombre de Bertrand Russell como defensor de la renta básica, ¿no? ¿Podemos recordar también en el siglo XX qué hitos, qué, qué autores destacados, además de Bertrand Russell, defendieron la renta básica? ¿Quién destacarías, además? ¿Y con qué argumentos, ¿no? si puede ser? Bueno, eh, sí, aparte de, de Russell, a, a comienzos sobre todo, yo, yo creo que, que son muy importantes los hitos que ya se dieron a partir de la segunda mitad del siglo XX. Eh, se habló mucho en los años 60, en los años 70 en Estados Unidos sobre el impuesto negativo sobre la renta que es, bueno, no, no es una renta básica incondicional tal y como la podemos conocer en España pero se puede asemejar bastante ¿no? eh, y luego ya en los años 80 está eh, Philippe Van Parijs que bueno, pues publicó un, uno, uno de sus libros en el cual ya sí defendía una renta básica como principio de, de libertad para, para las personas y ahí ya empezó eh, digamos a academizarse un poco más el tema, a hablarse, a estudiar, a escribir sobre ello en las universidades, sobre todo. Y eh, en 1984 se, se creó el primer congreso de la, de la BIEN, eh, ahora Basic Income Earth Network, pero anteriormente era Basic Income European Network al principio, y es bueno, pues ahí empezó a tener ese encuentro bianual, ahora anual, eh, donde la gente un congreso mundial sobre, sobre renta básica ¿no? y ahí tenemos autores eh, pues muy importantes como Philip Van Parijs o tenemos a Guy Standing eh, a nivel internacional pero bueno, pues a nivel del Estado Español tenemos en Cataluña a Daniel Raventós, a Joyce Torrens a David Casasas etcétera, ¿no? que, que, bueno, que están dando pues, la batalla muy importante aquí en España uh -huh. um... Y cómo de este, de este ámbito académico, que tú ya estamos en la contemporaneidad, ¿no? De este ámbito, ámbito académico pasa o llega esta idea de la renta básica también al ámbito, a la disciplina académica, económica, ¿no? Porque la mayoría de lo, o una gran parte de los defensores de la renta básica, o los principales autores que citas, vienen del mundo de la economía ¿no? y uh, en contraste un poco con los orígenes y la evolución donde encontramos muchos hitos de pues, autores más bien del ámbito de la filosofía o del pensamiento en sentido amplio, ¿no? incluso del pensamiento político. ¿no? Eso por un lado. ¿no? Y por otro, ¿cómo pasa también a ser una reivindicación social y no solo un, un hecho, un, un contenido de estudio académico? ¿no? Vale, eh, bueno, eh, no sabría decirte la verdad, sinceramente, cómo pasa de un poco de ese ámbito, digamos, filosófico a ese ámbito más económico, pero yo creo que probablemente, ya sabes que en esta vida las cosas, si no las demuestras con números, no puedes ir a ningún sitio, ¿no? Entonces yo creo que ya empezaron las críticas de esto no se puede financiar, esto es inviable, esto es una utopía muy bonita pero que solo se sostiene sobre papel, etcétera no Entonces hubo que hacer números y hubo que hacer números y ahí es donde entramos los economistas y las economistas. ¿no? Pero, pero bueno, ya eh, fuera bromas creo que es, muy, que, que, bueno, que es muy necesario porque al final una renta básica, eh, claro, podemos mirar un concepto a un término académico de una manera, simplemente académica o podemos mirar qué efectos sociales tiene en la ciudadanía, ¿no? eh, La renta básica, eh, si lo miramos desde una lógica filosófica republicana, pues nos parece muy bonito el hecho de que todas las personas eh, podamos ser libres, etc., pero hay que ver qué, qué efectos sociales tiene en la actualidad, en la sociedad en la que vivimos, eh, donde entran muchos factores, entran muchas variables en juego, etc., ¿no? Y para eso, pues sí las ciencias económicas, las ciencias sociales pues creo que, que juegan un papel muy importante pues, a temas de desigualdad social, temas, pues como decía, de financiación, de fiscalidad, etcétera que también hay que tocar y no los puedes dejar de lado, porque realmente cuando los tocas y ves que, pues, por ejemplo, la renta básica realmente es viable, que se puede financiar, etcétera es cuando pues da más impulso el hecho de saber que, que es una medida factible y que realmente tenemos que seguir luchando por ella. Sí, y disculpa. había otro, el de los movimientos sociales sí, perdona sí, sí. Sí, eh, bueno eh, yo creo que, que, que bueno, hay un punto de inflexión que, que es la crisis en la que todavía damos los últimos coletazos no eh, y, y bueno, creo que ahí fue muy importante también el movimiento 15M el movimiento 15M lo cogió como reclamo, como reivindicación y, y bueno, pues eh, yo creo que, que, que, que para suerte en aquel momento hubo un partido político que supo, supo canalizar esa reivindicación y llevarla en un programa político, aunque es verdad, después que, desapareció. Aunque es verdad que, no, que después desapareció y que tampoco fue el primer partido político en llevarlo, porque por ejemplo en Euskadi ya, ya lo había llevado Eco y lo habían llevado, llevado algunos otros partidos también, pero bueno, es verdad que Podemos, eh, canalizando esa reivindicación, lo que hizo fue poner la renta básica en la agenda política y que se empezase en un tema político también a hablar de renta básica. ¿no? Luego es verdad, como tú dices, después desapareció, después desapareció pues, ya sea por vértigo a las encuestas, ya sea por miedo a los ataques de, de la más media o ya sea pues, por el no convencimiento de de las personas que realizaron el, el programa político, que, que bueno, que también es legítimo, ¿no? Pero, pero bueno, yo yo sí creo que, que tendría que volver a, a la actualidad dentro dentro del seno de Podemos, porque en las votaciones que, que hemos realizado, en las que hemos votado inscritos e inscritas, normalmente la renta básica casi siempre ha sido la propuesta más votada. Incluso se dio una paradoja muy interesante en, en Vista Alegre II, porque, bueno, ahí el documento político que ganó fue el de Pablo Iglesias, el cual llevaba una renta mínima garantizada. Y, sin embargo, la propuesta de los círculos más votada fue la del Círculo de Sierra, que era una renta básica incondicional, ¿no? Entonces son dos... Eh, do, dos... Mm, sí, una, total, contradicción, una no. contradicción y son dos modelos que se contraponen totalmente, ¿no? Mm -hmm. Entonces, bueno, Podemos yo creo que también tenemos que seguir, los que estamos dentro del partido, dando la batalla... Y creo que al final, bueno, pues eh, tarde o temprano no quedará otra que, que incluirla una vez más en el programa, porque, bueno, uh -huh, uh -huh. yo creo que todos los indicios llevan a, a ver la, la necesariedad la, de, de una renta básica. Uh -huh. ¿Y crees que ha condicionado de alguna manera los orígenes utópicos de la renta básica, su evolución? ¿Qué grado de utopismo caracteriza hoy en día, si me permites la pregunta, a los defensores de la renta básica? ¿Qué grado de utopismo nos caracteriza? Bueno, eh, hay un libro reciente de Ruther Bregman, un, un holandés, que, que se llama Utopía para las realistas. Sí. Y creo que, que, que esas tres palabras lo, lo definen muy bien, ¿no? La renta básica, pues como te decía, tú cuando sacas el tema de la renta básica en un parlamento, o lo que sea, siempre te dicen eso, que es una utopía que se sostiene muy bien sobre papel, pero que en la práctica que no es viable, que no es realista, ¿no? Entonces la renta básica yo creo que ha pasado de ser una, auto, una utopía a, eh, bueno, que cuando vas demostrando con datos empíricamente, porque la mayor, la mayor eh, traba normalmente ha sido que no se puede financiar y ya es un, un, un obstáculo que normalmente la gente ni lo menciona porque ya se ha demostrado que se puede financiar, ¿no? Entonces cuando vas saltando esos obstáculos que, que van poniendo los detractores o la gente que no está que no está segura si la medida puede funcionar o no, y, se, y lo vas explicando, eh, cada vez la utopía va perdiendo más letras y va dando paso hacia, hacia el realismo, ¿no? Y los proyectos piloto también pues dan, dan cancha que cada vez se demuestre más que, que bueno, que ya se está eh, experimentando con una renta básica y quitando ya el tema eh, filosófico, político, etcétera ¿no? que vemos cómo la automatización, la robotización, 4.0, etcétera, está aquí, como las desigualdades cada vez son más grandes, cómo vamos hacia un mundo donde no va a haber trabajo remunerado para todos, no va a haber empleo para todas las personas, y cómo esa ecuación que siempre, siempre ha existido de empleo igual a subsistencia, cómo eso ya se, se va a romper, ¿no? Entonces hay que buscar otros métodos alternativos a, a los que hemos tenido hasta ahora al sistema de rentas mínimas que es lo que lleva funcionando durante, durante muchísimas décadas cómo hay que saltar ese de, de ese sistema hacia uno nuevo con el, con el cual ya están eh, experimentando los países más desarrollados del mundo uh -huh. En cualquier caso um, hay que reconocer que una medida como la renta básica que da seguridad económica Um, genera ganadores y perdedores. ¿Quiénes serían los principales beneficiarios? Más o menos queda claro, ¿no? Y implícitamente también podemos intuir quiénes van, vale, van a salir más perjudicados, ¿no? Pero vamos a hablar, podemos hablar en estos términos de beneficiarios y de perjudicados? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero creo que... Eh... Queda vacío si no lo si no lo claro. linkamos junto a la solidaridad entre las personas. Yo creo que, sí, bueno, se puede hablar de ganadores y de perdedores. Se puede hablar de que un 20% más rico sale perdiendo cuando el 80% uh, restante, no estrictamente rico, más pobre, uh, sale ganando. Sí, eso yo, yo creo que no hay ningún problema. Y, y creo que, bueno, pues el 20% más rico que ha estado enriqueciéndose de una forma uh, totalmente pues eh, exorbitada durante los últimos años, como esa gente también pues tiene que arrimar el hombro y tiene que sentirse parte de, de una sociedad donde todas tenemos que avanzar. No puede ser que, que unos avancen eh, durante que unos avancen sin, sin parar y, y que otros no, no lleguen a fin de mes. ¿no? Entonces, sí, yo, yo diría que, que existen ganadores y que existen perdedores, pero sobre todo diría que, que gana la sociedad, que gana en su conjunto la sociedad y que, bueno, vamos hacia un crecimiento sostenible de toda la sociedad. Uh -huh. Bueno, la dificultad existe, la política es conflicto y quizás no las élites económicas no acepten de buena gana una renta básica ni tampoco los argumentos solidarios, ¿no? Porque quizás no entra dentro de su lógica económica, ¿no? Pero bueno, ahí hay un reto. ¿no? Sabes qué, sabes qué es lo que pasa. Las élites económicas en los últimos años ya están debatiendo sobre la renta básica. Uh -huh. Es decir, en los últimos años hablábamos antes de Guy Standing. Guy Standing ha ido al foro económico de Davos a hablar sobre la renta básica. El foro, el Banco Mundial está hablando. Sobre renta básica y el FMI Sacó hace poco un, un documento, un, un monitor Donde decía que había que empezar a, a, mirar, a estudiar la viabilidad de una renta básica Ahí tenemos un problema eh, No sé si luego será una pregunta y te lo quito, ya lo siento Pero eh, ahí tenemos un problema que es la renta básica de derechas O la renta básica de izquierdas Si la podemos llamar así, que, que no lo sé tampoco ¿no? Pero bueno, una renta básica eh, será más progresista o no, depende de cómo se financie una renta básica. Porque una renta básica se puede financiar de una manera en la que eh, todo el mundo pague o de una manera donde los más, los más ricos paguen más. O, eh, ¿Qué pasa una renta básica, por así decirlo, donde todo el mundo pague? Una renta básica de derechas, que es una renta básica en detrimento del estado de bienestar. Y esa renta básica pues yo no, no la quiero. ¿Por qué? Pues porque para mí una renta básica tiene que ser un complemento necesario un pilar necesario del estado de bienestar. Una renta básica tiene que ir de la mano con la educación pública, con la sanidad eh, pública, eh, etc. ¿no? Entonces, bueno, al final hay que tener cuidado también que no nos den gato por liebre y, y que al final por, por dar un paso adelante pues nos carguemos todo lo que se ha estado realizando hasta ahora. Uh -huh. Entonces también creo por eso lo que decíamos antes de los partidos izquierdas, los partidos progresistas, eh, si no abanderamos esta lucha esta batalla en materia social pues normal nos la puede quitar muy fácilmente la derecha que siempre ha entendido los términos con unos cuantos años de antelación a la izquierda y de mientras nosotros pues nos seguimos pegando en si renta básica o si la gente tiene que hacer x trabajos etc. ¿no? entonces bueno pues eh, creo que es importante no volver a los viejos ...debates de la izquierda y unir, unir fuerzas en algo que se ve que, que es el futuro. Uh -huh. En tus escritos he leído que coincides con Guy Standing en un punto. En afirmar que la renta básica no resolverá todos los problemas sociales. Entonces, si es así, ¿qué otras medidas económicas deberían complementar a la renta básica... ...para incrementar la igualdad y la justicia social? Bueno, eh, hay muchas medidas económicas, ¿no? Bueno, yo creo, incluso a la hora de buscar financiación, una medida económica para mí muy muy simple es una, una tasa a las transacciones financieras. La tasa Tobin. Por ejemplo. Pues esto creo yo que es totalmente complementario e incluso ayudaría a financiar una renta básica y haría un mundo más justo. Eh, otro ejemplo que suelo poner a menudo es eh, cuando, cuando dicen que la renta básica, algunas veces han dicho incluso que decimos que eh, soluciona todos los problemas, por eso yo creo que alguna vez en algún escrito he tenido que afirmar que, que no, que una renta básica no soluciona todo, ni mucho menos, no es la panacea. Eh, la renta básica nunca va a acabar con la violencia machista, con las violencias machistas, pero una renta básica lo que sí va a hacer es otorgar a la mujer eh, que hoy en día en este sistema pues está muchas veces... Eh, Depende del hombre muchas veces para subsistir o está en, en una vulnerabilidad que no tiene una libertad económica. no Decía Mary Wollstonecraft una feminista del siglo XVIII creo, que la mujer eh, nunca será libre hasta que no tenga su independencia económica. ¿no? Entonces una renta básica no va a acabar con las violencias machistas, pero sí va a dar a las mujeres esa independencia económica para que puedan decirle al marido me voy. Y, y no estar eh, bajo el yugo del marido ¿no? entonces la renta básica pues en este sentido tendría que ir acompañado también con otras políticas feministas de igualdad, etcétera que complementen y que al final hagamos un pacto de, de un estado de bienestar, de unas medidas económicas, sociales, etcétera eh, en el que en su conjunto tenga sentido ¿no? uh -huh. y si te parece ya vamos terminando y hacemos un breve repaso por las objeciones clásicas ¿no? las objeciones que ponen en duda la viabilidad o la conveniencia de implementar una renta básica ¿no? y mmm, hay uno, mmm, uno quizás uno de los argumentos más repetidos contra la conveniencia de la renta básica es aquel que insiste en el peligro de que un ingreso garantizado por el estado generaría un abandono masivo de los puestos de trabajo remunerados realmente eh, ¿Es posible pensar que un ingreso de ciudadanía incentivaría la pereza, si queremos llamarlo muy negativamente, ¿no? o, y llevaría a la ciudadanía a abandonar masivamente el trabajo remunerado? Es posible pensar y es legítimo, pero, pero todos, todos los estudios que se han realizado demuestran precisamente lo contrario. ¿no? Yo conozco tres encuestas que se han realizado más o menos grandes, una, una en Cataluña, 1.600 personas, una se realizó en Euskadi a 3.000 y pico personas y otra a nivel europeo, de los 28 países de entonces, a 10.000 personas, y todas afirman, es, es bastante impresionante porque son tres áreas geográficas distintas, aunque unas engloben a otras, ¿no? eh, que entre el 2,5 y el 4% de las personas dejarían de trabajar remuneradamente por una renta básica incondicional. ¿Qué pasa? Eh, esas encuestas también nos demuestran que igual eh, entre un 8 y un 10% de las personas reduciría su jornada laboral. Pero eso en un mundo donde el reparto del empleo cada vez más va a ser más necesario, pues yo creo que es positivo en vez de ser negativo. ¿no? Eh, de todos modos, no, creo que es importante el... El, el hecho de también entender que todo empleo es trabajo, pero que el trabajo es mucho más amplio que el empleo. Es decir, existe también un trabajo eh, no remunerado que, que puede ser por ejemplo el empleo de cuidados y domésticos o el empleo voluntario. Existen pues eh, ciertos trabajos remunerados o mal remunerados que hoy en día también se están realizando en, en artes a trabajos culturales, etcétera, ¿no?, que se verían muy beneficiados con una renta básica incondicional e incluso los trabajos que hoy llamamos trabajos eh, de mierda o trabajos basura también incrementarían eh, al alza sus condiciones y por unos salarios dignos, ¿no?, porque tú con una renta básica podrías decir que no a, a una persona que te quiera contratar por 600 euros al mes y por meter 10-12 horas al día, tienes esa libertad de la que hablábamos antes, ¿no?, pero bueno, eh, las encuestas lo que, lo que demuestran de momento es que con una renta básica la gente no dejaría de trabajar remuneradamente y los experimentos lo que demuestran es que con una renta básica la gente se activa, la gente busca empleo de manera activa o más activa, al menos que en los sistemas actuales. Eso se ha visto, se ha visto muy bien en Finlandia, de estar, o acabamos de estar algunas personas en, en el Congreso de la Bien en, en Finlandia y allí, que está el experimento, venía gente participante del experimento y había un chico, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia que nos decía, que antes estaba en paro, era desempleado de larga duración, se ha montado un circo y va con el circo, eh, pues haciendo feliz a niños y a niñas, ¿no? Entonces, para mí eso tiene mucho más valor social que un broker que está invirtiendo en bolsa, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo creo que también a la renta básica hay que buscarle esa esa pata, por así decirlo, más humana que, que también nos permitiría, ¿no? Pero de todos modos, trabajo remunerado empleo, eh, las encuestas comentan que entre un 2,5 y un 4% de la gente dejaría de trabajar remuneradamente, que realmente para garantizar la existencia material de toda la ciudadanía eh, no me parece un número nada exagerado. Uh -huh. Has citado de pasada quizás un, una medida complementaria a la de la renta básica, que sería la la distribución del tiempo de trabajo, ¿no? la reducción de las jornadas laborales, etc. ¿no? Pero yo lo que quería era ir hacia otra de las objeciones ¿no? que habitualmente se lanza contra la, los defensores de la renta básica. ¿no? Otro de los motivos, por tanto, que esgrimen los detractores de la renta básica es que mmm, generaría un posible efecto llamada. ¿no? Eh, lo que entendía relación con la inmigración masiva ¿no? hacia precisamente los países que pusiesen en marcha en funcionamiento esa renta básica. ¿Cuál sería tu contraargumentación a esta objeción? Bueno, te, aún teniendo una, una argumentación para el tema de la renta básica, yo ver, cuando me preguntan esto primero me, me gusta poner otro ejemplo que es eh, el que vivimos en Euskadi en la actualidad que tenemos ver, la renta de garantía de ingresos que es la renta mínima garantizada más generosa ...de largo, de todo, de todo el Estado español... ...y con una renta garantizada, con la renta garantizada más generosa... ...nosotros no vemos que, que venga gente de Burgos... ...o que venga gente de La Rioja... ...o que venga gente de Cantabria a vivir a Euskadi para cobrar esa renta... ...ni mucho menos, entonces, porque con una renta básica... ...tendría que pasar eso, ¿no? No lo sé, yo creo que por lo menos da que pensar... ...y en cuanto a la renta básica... Eh, ...esto en sí es bastante, es bastante gracioso, porque... Eh, la gente, que eh, los inmigrantes que, que vienen, por ejemplo, al Estado español, ¿no? ahora que, que estamos viendo en verano cómo, cómo están pasando pues, estos casos lamentables, eh, no viene al Estado español por las condiciones que existen en el Estado español. Vienen al Estado español porque en su país de origen no tienen la existencia material garantizada, o porque en su país de origen están en guerra, o porque en su país de origen están muriendo. ¿no? Entonces, realmente esas personas, cuando vienen aquí, no saben eh, qué prestaciones se dan en el Estado español. Solo saben que ellos, si se quedan allí más tiempo, van a acabar muriendo y que quieren unas condiciones mejor para, para ellos y ellas. ¿no? Entonces, con una renta básica, al final no existiría ese efecto llamada. Pero, sin embargo, países eh, como México, el, en el que igual hay una fuga de capitales muy importante hacia Estados Unidos están pensando en la renta básica precisamente de la manera inversa. Están pensando en una renta básica para garantizar la existencia material de su ciudadanía en México y que no tengan que irse a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí el factor influyente son las condiciones en el país de origen y no las condiciones en el país de destino. Uh -huh. Un último, uh, o penúltimo quizás, uh, uh, una penúltima objeción, ¿no? Los detractores de la renta básica también insisten en la idea que la renta básica es inviable económicamente. ¿Cómo se podría financiar una renta básica incluso en los periodos de crisis económica? Bueno, eh, yo la verdad es que, que me, ha, me ha resultado bastante agradable ver que bueno eh, aquí en, en el Estado español se ha realizado ya eh, el... Raventós, Torrens y, y, y Jordi Arcarón realizaron un estudio de microsimulación estadística para ver la viabilidad de la renta básica en, en el Estado español y realmente ellos se quedaron asombrados por, por lo fácil, entre comillas, ¿no? o por los resultados tan satisfactorios que daba ese estudio de microsimulación estadística y que eh, cuando miras otros estudios que se han realizado a lo largo de, del mundo se ve que la eh, que, que la metodología es bastante parecida ¿no? entonces, bueno, eh, ahí vemos que son estudios que, que, que, bueno, que son bastante potentes científicamente porque se repiten a lo largo del mundo estos estudios que demuestran normalmente demuestran que aproximadamente, como decíamos antes eh, estudios realizados solo con el IRPF que no es la manera más justa para financiar una renta básica pero que son los datos de los que esos tres economistas disponían eh, y dados por el Instituto de Estudios Fiscales de, de España, ¿no? entonces demuestran simplemente que hay una gran, una masiva redistribución de la riqueza o de la renta del 20% del 20% más rico al 80% restante, que bueno pues eh, esto es lo que debería pasar también con los eh, impuestos, con el sistema fiscal actual donde realmente no se redistribuye casi nada, pasamos de un de un índice Gini del 0.41 antes de, del impuesto sobre la renta sobre sobre la renta de las personas físicas de un 0.41 del índice Gini que mide la desigualdad a un 0.36, es decir, es muy muy poco redistributivo lo que tenemos actualmente en el Estado español. Sin embargo, si financiásemos tal y como proponen eh, eh, estos tres economistas catalanes, una renta básica, pasaríamos del 0,41 al 0,24, veinticinco, que es más o menos en lo que se encuentran los países nórdicos en la actualidad. Por lo tanto, bueno, eh, ya te digo, esta objeción es una de las que últimamente menos hace la gente porque realmente ha quedado demostrado empíricamente que si se quiere... Uh, ...se puede financiar que solo es cuestión de voluntad política... ...de hecho tenemos muchos más impuestos... ...a los que pues por facilidad y por falta de datos... ...estos estudios no, no, que estos estudios no han tocado... ...del que también se podría sacar muchísimo dinero... ...impuestos verdes eh, hacia la contaminación... ...por un planeta más sostenible... ...como decíamos impuestos a las transacciones financieras... ...etcétera, impuestos a actividades que son realmente... Eh, ...bueno pues algunas nocivas... ...y que servirían para financiar una renta básica incondicional. Finalmente, desde posiciones progresistas y de izquierda, um, a veces no se considera justo... ...que las rentas más altas también reciban este ingreso de ciudadanía. ¿Qué les dirías? Muy bueno, brevemente. Les diría simplemente que eh, las rentas más altas también reciben esta renta básica incondicional... ...pero que pagan muchos más impuestos de los que pagaban anteriormente. Por lo tanto, al final... Eh, hablando de ganadores y perdedores Pues saldrían perdiendo Saldrían un poquito más perjudicados eh, De lo que están en la actualidad Que no están nada perjudicados Por lo tanto, bueno Hay que arrimar un poco el hombro de vez en cuando Para, para que los conciudadanos y las conciudadanas También puedan vivir dignamente Además de estos estas objeciones Que serían más bien argumentos ¿no? ¿Qué otros obstáculos crees que mmm, hay que superar? debe superar la renta básica para que llegue a ser una realidad algún día en, no solo en el Estado español sino en gran parte del mundo Yo sinceramente creo que que, que quedan pocos obstáculos por porque la renta básica supere porque realmente ya se está definiendo se está puliendo demasiado bien la propuesta y las cosas están quedando meridianamente claras yo creo que sí falta dar un paso un poco más de institucionalizar la medida o de poder darle un carácter más político a la medida y el último obstáculo que falta sin duda es el de la voluntad política hasta que no haya voluntad política eh, no, no se va a conseguir una renta básica. Y yo creo que la mejor manera de cambiar esa voluntad política es con presiones sociales, con movimientos sociales, con reivindicaciones desde la calle. ¿no? Entonces, ¿qué creo que al final, eh, ¿cuál creo que es al final el arma, el arma más importante que tenemos? El de la pedagogía, el de hacer pedagogía, el de... Realmente enseñar cuál es esta propuesta, porque hay mucha gente que todavía no la entiende muy bien, aunque la haya escuchado, pues eh, cree que se están hablando de otras cosas, etcétera Y explicar que, bueno, que al final una renta básica incondicional no es para mantener a vagos y a maleantes, sino que una renta básica es, es simplemente justicia social, de que a todas las personas nos nos va a venir bien y que todas las personas seremos un poquito más libres para realmente hacer lo que queramos en nuestra vida y no tener que depender de ninguna otra persona si, si no queremos. Pues muchísimas gracias uh, Julen por tus palabras, por tu tiempo y bueno por tu dedicación a esta tarea de divulgar y estudiar a la vez la renta básica. Pues muchísimas gracias a vosotros y, y ha sido un placer, como siempre. Mutuo.